Muy buenas a todos chicos y chicas Grandes y mayores Bienvenidos un día más a mi canal Aquí bandolero 7.0 Y hoy os traigo Pinball FX Un jueguito que he descubierto hace poco Está recién descargado Y voy a probarlo con vosotros, vale Vamos a hacer el tutorial primero Dice que es importante que lo hagamos Le doy aquí acciones Y reiniciamos el tutorial Vamos a ver si quieres hacer una breve visita guiada por las características que ofrece Pinball FX, jugando el tutorial puedes conseguir alguna recompensa muy chula. Si decides admitirlo de momento, en el tutorial en el menú de opciones, ¿vale? Que ha sido lo que yo he hecho. Así que vamos a continuar el tutorial. Ya era hora de que aparecieras. De Parece que llevo un siglo esperando para darte las llaves del pinhole. Ok, me llamo Jackpot. Robotijo, a ver. Estoy aquí para ayudarte a convertir este lugar en tu paraíso personal del pinball en un periquete. Están de moda ahora, últimamente, los robots, ¿eh? Ahí con el Atomi GAS Y un montón El otro día también estuve probando la, la demo del Insurvivor Está muy chula también Hay una azotea Y también tenía un robo de esto Pasamos directamente a lo bueno Venga, vamos al lío Esta se supone que no tiene musiquilla No tiene copy está un poquillo ahí de, de menú y tal vale con la izquierda o en el champiñón izquierda izquierdo le le podemos sacudir la mesa que suena muy muy interesante luego tenemos también el lanzamiento automático con lanzamiento de bola manual vale hechas visuales solo william pinball y el poder solo modo arcade cambiar cámara con el triángulo de acuerdo y luego con los flips pues el r1 el r1 o el r1 r2 Vuelve. Que viene, que viene Good el tren. Otra de este, Grandolero. ¿Cómo mola? <risa> me gusta, me gusta, esta mesa, Cindy. No, no, no, dado... ¿Cámara manual? No, de momento no Voy A, a Cámara ¿Esta cuál es? Me lo dice Esta uno ancha Vamos a probarla, venga, vamos Vale Ahí vamos Dos sí, millones y medio de puntos Para más información, mira la pantalla Mira, le he dado que A la bola o que... No me hace mucha gracia la... Eh, cuidado La cámara esta Voy a seguir cambiando Ahí, ahí La vista número 2 Eh, tampoco me hace mucha gracia Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuatro, 4 5 Ya veremos, pero Ahí Cuidado Tiene mucho reflejo aquí, chavales ¿Dónde está la bola, no lo veo ¡Ay, ay, ay! Las pistolillas ¡Ay! Pues toma esa. Ahí, vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Toma, como cambio ahí de. Bien, bien. Eh. Caballito, eh. Al salón. Toma ahí. ¡Ay, ay, ay, ay! Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Controlando a ver el duelo. ¿Un duelo? ¿Qué? Okay, estamos descubriendo este pinball. Aquí en directo lo he ganado cero. Vamos a ver. Uy, casi. Uy. Difícilillo de los duelos meterlo por ahí. ¡Eh! Toma. Toma, caballito. Toma, rampita. Ay, que viene para abajo, que viene, que viene. Ay, cuidado. Cuidado. Buena, buena. Divertida esta mesa, ¿eh? Cuidado. Musiquilla ahí del oeste. A ver si hacemos un duelo. Bye. Buena. Buena. Cuidado con la pistolilla. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yo solo me la he colado! Ah. Venga, ahí en la rampita. Oh. Para todos los barriles. Y ve uno por medio. Uy, casi le doy. Ay, buena, como la hemos sacado ahí. Otro barril por ahí. Va, toma. Uy, uy, oh, que lástima, tío. ¡Vamos, vamos, que tengo el al este! Oh, ¡Qué lento estamos! Así no vamos a ningún lado. ¡Venga, venga! Cuidado. Oh, oh. Cuidado con controlar la bola. ¡Buena! La inteligencia ha sido destruida. ¡Buena! Digo yo. ¡Toma esa! Y esa. <risa> Quiero un, un carril izquierdo-derecho, yo que sé. El izquierdo le he dado, yo que sé. Ahí vamos. Estamos todavía con la bola 1, ¿eh? Ahí vamos. Ahí, se me ha escapado. ¡Ah! Cuidado. el salón. Ahí guante Al bu se busca Uff hey. Buena Ahora sí le da Buena aguante. Ahí lo tenemos Se sí. sí le da mal del contrato Persigue al fugitivo No sé dónde estará Tengo ni idea ¿Dónde está? Ay, ay, que no le da bien Ahí Ah, oh, qué lástima Se nos coló bueno, bueno ¡Oh! Atrapará la próxima vez, me dice Vamos no, a atrapar una bola, ¿eh? Por ahí Está entretenido, ¿eh? Un montón de mesa que ahora veremos Si termino el tutorial ¿Viste? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Oh! Se me coló por allí por la C, tío Bueno Seguimos Esto tengo un millón Doscientos ¡Oh! Pero qué lento estoy, tío Es que esto va muy rápido, ¿eh? Qué lentillo ahí con el R1 ¡Oh! A probar el R2 A ver, A ver El R2 es lo mejor A ver. ¡Oh! ¡Qué mal! Ahí tenemos que tener cuidado no se acaba nunca la bola 1 esta. <risa> Salvabola ilimitado. Pion. Vamos, bandolero. Dale ahí. Vamos. Ahí, esa buena. Ahí, estrellita de Sherry. Toma. Toma. Toma. El tren. Cogemos el tren, hombre. Suena, suena. Para la diana de multiplicador. ¡Ay! Si le doy. Alguna. Uf. Se venía rapidilla, ¿eh? Ojo con algunas balas. ¡Ay! Eh, cuidado. Cuidado. Uf. Dale ahí alguna. Que multiplique. ¡Ah! Dale ahí <risa> Dispara, bandolero Dispara ahí Toma ahí, Dispara Cambio de bola Eh, cuidado A ver, el duelo uf, Que no sé, tío No quiero que se me cuele Ahí Venga, va. vamos Pasado, enhorabuena sea, Compensa de bienvenida desbloqueada Vale, vale Te felicitaría por tu habilidad en el pinball Pero afrontémoslo, era una ronda de entrenamiento Aún así tengo algo para recompensar tu de esfuerzo 2.600.000 Hemos hecho, eh, no, no está nada mal Venga, continuamos Vale, a los coleccionables Nos ha dado 3 Ok, bueno Algún regalito de bienvenida, no está mal Vamos. A no sé qué os parece. Los pimbas, si os gustan o no. A mí siempre me han gustado. Desde que era jovenzuelo. En los pimbas estos que había en los, en los bares. En los baretillos. Vamos a ver. Está todo desértico. Aquí tiene una vista mejor de tu pinhall. ¿Vale? Salón del pimba. Aunque ahora es un páramo desértico. No te parece. Vamos a arreglar eso. Empezando por la estantería izquierda. Pues venga, Va, vale. vale, ¿y ahora qué? Vale, inicio, dice colección. Vale, uh -huh. Mía, Cha. Vale, ¿y cómo la alejo? Me quiere decir cómo le doy. Ahí no, no sé. No sé muy bien lo que estoy haciendo. A ah, estante izquierdo. Ahí. Ahí. DreamWorld Pinball. Ponlo aquí donde quieras. No voy a jugarte. Vale, quiero ponerlo, pero no me deja. Es lo malo. No tengo coleccionable, me dice. Vale, este es sitio. Es decir, coleccionable, vale, vale. he dicho que no iba a jugarte, pero. No, no, es igual. A partir de aquí la cosa no hará más que mejorar cuando empieza a jugar otras mesas, incluso de las franquicias clásicas tanto te gusta. Los coleccionables se ajustan a la temática. Ok. Y ahora pues inicio. Venga. A ver qué tenemos aquí. Parece que la anterior propietaria no ha terminado todavía con este lugar. Te ha escrito esto. Hice buen trabajo, me alegra ver que mi querido Pinjal pasaba a de alguien que le dará un uso adecuado. Pero antes, un desafío. He organizado un evento solo tú y yo. Con cariño, Ramona. <risa> Ramona Te quiero <ríe> Madre mía qué antiguo Oh ha firmado con cariño <ríe> Ahora voy a darle una paliza Tenemos su desafío en la pestaña Eventos, vale ¿Crees que podrás superar su puntuación en Wild West Rampage? Es la única que tenemos Así que bueno Ahí, juega ya Intentos ilimitados, vale hay que superar su récord. Vamos a ver si podemos superar su récord. Hemos hecho 2 millones. You can best till ciudad town by a saloon. Mount, the nasty one. Good for me, okay. okay. bad for them. Howdy, sweetie. I'm Sheriff Evans. Welcome to Rattem Point. <laughs> the name's Cindy. Sandy sí, Cindy. Ok Esa aún se llama Sandy Aquí Aquí a las dianas parpadeantes Vámonos Mega. Cuidadín, eh Odio. Oh, ya empezamos tío. Nada más close... que tengo el show, en ¿eh? Este Y haber dado con el derecho Con el flipo derecho ¡Ah, ¡Oh, qué mal, tío! Bola fuera Bueno No está la cosa muy para allá vale. Ahí Esa sí es buena Ok Dale los puntos azules a eso Vale Ah, oh, pero tío, ¿cómo oh, se...? Venga, dale Hemos perdido ahí el evento, ¿no? Ah, no, está todo bien Ok Buena también Buena, buena Uf, cómo la he salvado, chavales Ay, no he Ah, como la he salvado, chavales Dos millones de Toma ahí Dame el guante A ver, multiplicada va a ser hoy, tío Vale, vale Always prevail en mis dudas. A menos que no. Pero ahí la Y, tío, pero la Y no. Le... Eh, ¿Qué ha pasado? Preparate para un duelo con. ¡Ostras! Lo veo ahí. ¡Uy! ¡Qué la madre! Hemos perdido el tiempo ahí. Chavales. ¡Oh! tarda mucho disparado, que es, tío. Estaba ahí. ¡Ah! ¡Toma esa! Vale, vamos a ponerme la cuela ahora. A ver, el guante o... Ese por ahí mismo también. ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! uh, uh. uh. ¡Ay no, no! ¡La no ahí le ganó! ¡La afuera <ríe> ¡Ok! ¡La I'm gonna beat! ¡La Son esas Son esas tío Del lado, parece Toda máquina, oh, no, pero bueno, porque es cuelo, tío. Ahí es la estrellita no de malo cuero, macho. Buena, ¿eh? La mina, tío ¡Ah! Daniel el levantado Qué lástima, tío Si sí, sí vamos a poder romper El, el récord de esta 3, 400 No es nada Will wear rompe Exacto Esa mesa completa la que va a al principio Es toda tuya Y no para un día o dos Estará en tu biblioteca de pinball Hasta que las ranas críen pelo O sea que no, no para siempre ya ¿Vale? Ok Pues sí, sí Lo hemos superado el récord Mira, pues estupendo 3.420.000 292.000 Gran torneo Un desafío que hemos completado, ¿vale? Lo quería traer al canal Para que lo veáis, que lo tenéis gratis Por lo menos tenéis una mesa para jugar Luego las otras son para comprarla, ¿vale? Ahora le echaremos un vistazo cuando nos deje Un día más en el pinhole, ¿eh? Hoy debería ser un buen día Ha recibido otro mensaje de Ramona tu habilidad me intriga, principiante Hemos tenido nuestras diferencia, Pero sigo pensando Que podrías llegar a estar entre los mejores jugadores de pinball del mundo Sin ser mejor que yo, naturalmente Todavía te odio, Ramona hey, Espero que no volvamos a ver a Ramona <risa> Esto no lo mencionó Pero al derrotarla también desbloqueaste un montón de torneos Más en la pestaña de eventos. Echale un vistazo okay. Ahora empieza a divertir de verdad Los eventos premium Bueno desafío de una bola, vale Qué guay Se ven ahí la mesilla Intentos diarios restantes Dos, vale Este tiene tres ¿Y este qué dice? Echen un ojo a la, a la lista Distintas mesas, distintas reglas Distintas sumas potenciales de puntos Temporadas que puedes obtener Para mejorar el pinjal, Incluso para mejorarte a ti Como aparecen los marcadores Eso sí, tus intentos diario están limitados, Así que tenlo en cuenta Ok Vale. El de tiempo, este de tiempo. Bueno, empezamos por este, imagino. Vale. Vamos a ver los eventitos estos. A ver. Una bola nada más tenemos. Hay que hacerlo muy bien en la primera bola. Venga, vamos a ver. Tenemos el fleo, ¿eh? Good for Anda que empezamos bien. Puah. Madre mía. Qué mal, tío. Con el salón. Estoy yo en perra en el salón. Vamos, caballito. Vamos, caballito. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Uff. Cuidado con las pistolas. Voy para un duelo, vale. Eh. Oh, no, no, me hagas eso! Me oh. lo ha he echado fuera lástima. Muy poca. Vale, algunos eventos tienen intentos limitados Recompensa de temporada desbloqueada Un barril no anda Vale, vamos a comprobar qué es lo siguiente que te espera Ahora vamos a salir, ¿vale? Hacemos lo que nos vaya diciendo El robot No está mal para echarte Un, un entretenimiento Yo tengo ahí mi biblioteca un par de ellos también de en pinball y, y no sé qué más. La verdad es que está muy, muy guay. Venga, vamos a ver. Los puntos de temporada se transforman en recompensa con el tiempo. Maximiza tus intentos diarios para ganar decoración exclusiva del perfil de jugador y muestra detalles de tu propio estilo a los marcadores. Ok. Mira que. Entonces. ¿Vuelvo o qué? No sé lo que hacer. No me dice nada. Aquí los coleccionables No sé si pusimos uno al final Ahí las mesas, ¿vale? Puedes usar estos filtros para encontrar mesas fácilmente Puedes ordenar las mesas según marca o disponibilidad También puedes usar el filtro de favoritas para mostrar las mesas que hayas añadido previamente a tu lista de favoritas Aquí encontrarás información sobre la mesa seleccionada, como su nombre, marca y si la tiene o no Recuerda, en cualquier mesa primero tienes que descargarla en tu biblioteca Tienes la opción de probar cada mesa descargando la versión de prueba También puedes comprar mesas aquí o en la tienda O participar en la base Pinball para acceder a un gran a una gran variedad de mesas Muy bien Estamos con esta, ¿vale? Hay que buscarle coleccionable y tal, por lo que veo Podemos poner favoritos, ¿no? Como se pone aquí en R Ok Vale Y luego pues ahí veis más, más mesas se pueden incluso y la última hay algunas nuevas algunas si sí me las conozco ya os digo de los anteriores juegos la de indiana yo no sé si la tengo en el anterior pinball hay mesas muy chulas de cualquier cosa la de william está muy bien work soccer está de fútbol vale de ADT, el extraterrestre Jurassic Park, regreso al futuro Esta hora de moda, vale, ahí tenéis El de Loria Está muy chula esta de tiburón Vale Se puede poner en favorita, no sé por qué Ah, vale, ok, ok Star Wars Pinball se ahí de todo un poco, vale ya ven, inicio Tenemos, poca leche, no hay un coleccionable y poco más Pues no sé si ahora hemos terminado ya el... El de este Yo le voy a tirar a este A ver, otra vez Una bolita por aquí A ver si nos da algo más o... Yo pienso que hemos terminado ya el tutorial Vamos a ver a a Son como las diarias, ¿vale? Out. Te bueno, anda ¿no que pasamos ahí? bien Bueno Pión eh. No, hombre Anda que Muy mal, tío Muy mal No teníamos más Intento Era una bola nada más Estos juego ya os digo estamos entretenidos Para echar un... Unas partidillas De chilo Está muy bien Que le gustan los pimbas Claro Vale A mí me gusta Siempre me han gustado Vamos a ver ¿qué tenemos por aquí Esta no La de el riesgo de puntuación con un límite de uso de flipper. Madre mía, chavales Límite de uso de flipper. O sea, no podemos hacer muchas filigranas, ¿vale? Parando la bola ni nada de eso Venga, vamos vale. Vamos para atrás Desafío 100 golpes Ok Bueno, tenemos 100 golpes Ah, no, tío, que le estoy dando, tío Estoy todo flipado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasa? pasado? Se para la bola Pero yo dándole ahí un montón de toques, tío Aquí No hay el toque Si no, no vamos a durar nada Ahí no le da bien Ahí tampoco ¡Guau! Wow. ¡Qué mal! ¡No vea! Pues cambia la vista y todo. Aunque no va mal esta, lo veo todo bien. Y no marea mucho. cuántos puntos hacemos, 41 llevamos ya de golpe oh. Y me enmargas todos oh, oh, oh. Uf, ahora he salvado Pion Toma oh, ahí Espérate de cambiar de ¿eh? 25 golpes No creo que llegue al Uf. Uh, ¿Cómo me me ahí Izquierda, derecha. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Dios, que se me va, tío. Oh, oh. Ya no tengo más golpes. Uno más. Oh, second chance. No tengo más golpes. Tres millones mucho No está mal, yo creo. Vale, game over. Bien. Hemos desbloqueado la siguiente recompensa. Genial. Vale, aquí si tenemos más intentos, eh. Ok No sé si tengo que equiparla o qué Ya os digo, lo estoy probando con vosotros El Pinball FX Lo podéis descargar gratis ahí El actor Ahí nos quedan dos Vale, y luego el coleccionable A ver Tenía mano A ver, el cartel no lo he equipado, ¿qué pasa? Son todas, vale. Pero no puedo ir. cantar encanta el pinball. Vale, me ha dado esas tres, pero no puedo acceder ahí. Allá, no sé. Bueno. Vamos a intentarlo otra vez. A ver, el uso limitado este de pinball. De flipper. You este can Hay que limitar el uso de, de los flipes. No darle mucho, ¿vale? Uf. Uf. Ven, vamos sumando, sale por ahí por la ventanita. No Hemos hecho punto Ay, es que no di bien, tío Encima se me va pagando no, eh, pero bueno Falta la N Por ahí, por ese lado De Cindy Cindy Vamos, Cindy Suba para arriba para la. ¡Ay, no, no, no! <risa> Venga, hombre, sube ahí para arriba. Está muy tontilla bola. Hemos perdido ahí otros dos golpes para nada. Está muy floja la bola, no quiere subir. Ahora. No puedo dar mucho. Estoy acostumbrado a darle mucho. ¡Ah, oh, oh! ¿Cómo lo he sacado? ¿Cómo lo ha sacado? Uf, estar atento ahí, eh. Oh, no, no, no. Venga, apunto ahí, hombre. No, oh, bah, lo sabía y se iba a colar. Venga. Arriba, hombre Ahí El tren o la mina O lo que sea Vámonos Vamos, arriba ah, Por lo menos Hemos pillado Una misita guapa Del oeste De bandolero Mola Mola <ríe> ah. Que en 15 golpes Nada más eh, stage eh, me he corta, tío, ¿qué pasó ahí? Ahora he quedado los parriles, madre mía para quedado los parriles Ahí estoy tengo uno, bien No veo más, otro allí Otro allí escondido No me quedan golpes, tío. No me quedan, no me quedan Me dan tres golpes Bien, bien, bien, bien Lo voy a otro, eh Uy del medio, tío. ¡Ah! Ya no tengo más. Infeccionable desbloqueado. Placa no, de cherry. Toma y chavales. Parece. Está guay, ¿no? Venga. Vamos a hacer ya el que nos queda, ¿no? Nos queda ahí un desafío. Venga, vamos a hacerlo. Vale. Venga. Oh, Dios, ya he hecho ahí dos no, sin querer Es que se cuela sola, tío Por ahí por los laterales Venga, hombre Sube ahí, apunta. Así no vamos a ningún lado oh, Qué mal, vamos Hay que jugar al toque Al toque como al Madrid ahora No sé cómo irá te van dos, dos oh. Bueno, me han conseguido la ahí. I Griega Buena, ¿no? Caballito ahí Vamos, caballito No el Salón, Venga, me gusta mirar el salón <ríe> que me gustaría ir allí a por la capichola de de kentucky venga vamos para arriba vamos vamos cindy ah. 56 todavía ah. Oh, el cambio de letra ahí, tío Uf. Ah, oh, se va sola Una letra ahí de la Cindy, tío Sí, ve. endiño bien. ¡Ah! Venga, sube no, hombre. Ah. Dale ahí, mucha corta. Buena, Buena. Dale ahí el barrilete. Quick, oh, no, no, no, no. 11 Bueno, no le doy al barrilete Dale al barrilete No le doy, tío No le doy al barrilete La violencia ha sido destruida, bueno No sé qué pasa, tío Prepárate para un duelo 1, 2 3 No le doy, tío Qué chugura de los duelos, mío no. Ya, ya no tengo más un millón. Está guay. Los desafíos, estos. Están entretenidos también. El engranaje. Hemos descubierto ahora, ¿vale? Vamos a ir ganando recompensas de temporada. Tiene pase de temporada, creo que todo. Ahora, lo más chulo es eso. La cantidad de mesas que tiene, ¿vale? Me acuerdo que tenía de. Del Fallout y todo. Y del Skyrim. ¿Queda este, no? Le intento intentos, de desafío de tiempo. Tiempo limitado, vamos a probarlo a ver qué tal. Al menos le estamos echando un vistacillo, ¿vale? El tutorial este. No sé si habrá que conectarse todos los días o qué. Desafío de tres minutos, vale, vale. Aquí es por tiempo, chavales. Venga, hombre. Oh, chance. Vale, con el derecho. Cambio la.. Lo... Ahí. Las letras, tío. Ahí, buena. Cambia otra vez la letra buena. Ahí. Sube. No. Vamos a ver. Ah. Oh. devuelto al abuelo, eh Buena, caballito Diana del... Uf Oh Me la he salvado ahí Son difíciles algunas dianas Esas de ahí de la izquierda Son dificilísimas, verdad, eh Aquí no podemos parar mucho la bola ni nada Hay que estar también activo Vamos por tiempo Vale Me Quimamos un poquillos puntos que estamos haciendo Dale para arriba Uy eh, no, no, no, no Corre, corre Corre ¡Hombre! ¡Uf! ¡Cuidado con la puntita! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Dame punto! ¡Dame punto! Okay. A ver si ya lo tenemos entero, tío ¡Ok! ¡Venga! mira para un duelo! ¡Ay! ¡Se me ha colado! Eh, está listo para iniciándolo, eh. El loro. Bueno, quedan 30 segundos, un poco... Pero lo es muy difícil uh, bien, bien, bien. Ahí era, ¿no? Yo para mí era ahí Ala, la, la azul ahora No, no, no, no, no no Bueno, está bien hemos desbloqueado el cielo Vale Vamos a terminar por lo menos Lo lentito me. esto La Ahí está. También se mueve mucho, tío. Está el 7. No me gusta mucho. Y vemos la mesa completa. Eso sí. ¡Ah! Oh, Estoy jugando peor. Mal, tío. Ahora sí, la hemos hecho bien, bastante bien, creo. Como controlado la bola, pero hay que darle ahí. Golpear la máquina tampoco Podemos hacer falta también uh, always in my duels. I Está guapo lo de las pistolillas A ver cómo dispara ahí. Las Cindy Venga Oh, al final se ha colado. Mala suerte. Mala suerte, chato. Otra señalada del duelo. Bien, menos mal que le he dado los dos, si no. Uy, uy. Van a colarse ya. Otra vez. Vale, bueno, me quedan 10 segundillos. Tampoco. Cero Venga, vamos con la última Circuito eléctrico you No hemos desbloqueado okay. Bien, bien Cuidado el azulillo No he hecho dos millones ahí del tirón, eh La... la leona oh no porque hace eso oh second chance qué iba oh no oh, el revés Eso es buenas, buena, la rampita esa. Me da bien ahí. Hablo mucho porque estoy concentrado, ¿vale? No sé con la bola, ¿vale, chavales? Que no es que. Aquí... Estoy aquí más concentrado que.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 Encima cambio la letra. Cuarenta y segundos. Eh, cuidado. Cindy, el problema en el tren. Cindy, Ahí para ahí, Cindy. Ahí, pegamos putito, venga. Vamos, vamos. Cuatro segundos, 3, 2, 1, 0. Bien, 1800. Bueno, ahí están los intentos diarios: 0 de 3. Vale, ya nos tendremos que dedicar a la mesa. Yo creo. En principio, para irle sacando ahí. Cosita a la mesa. Bueno, otro torneo, tío. Participa en los torneos, me dice también. Vale. Bueno, aquí tenemos ilimitado. Vamos a probarlo. Ya os digo, está para descargar. Gratis. No Ahí el actores. Comprobamos nuestra plataforma preferida. No Ahí en A ver si lo podéis Pongo a dejar para todos, ¿vale? No lo sé, seguro, pero. un en el torneo. Enhorabuena, y así. Sí. No te second chance! uno. ¿Y ¿Por qué me haces esto? Uh, ¡Qué mal! Si la potencia. ¡Vámonos! Uf, si le daba, no sé cómo es. Se es ve muy bien, cuando baja por ahí no... Al final me ha mareado eh. y saco la pa para adentro. Acaba de que me traigan mucho esta vista. A ver, esta está. Buena, buena, buena No No, no. Qué mal, colo bien que íbamos Se me ha colado ahí por la Y, tío Muy mal Por el lado quedado los 8.436 no hemos quedado, <ríe> gran torneo muy bien eso se puede ir haciendo todos los días que queramos ok, la bueno, son otras masas, vale la de Roma. Ok. Coleccionable. Torneo. Copa. Copa originales. No tenemos ninguna. No, no tenemos nada. De este derecho. Aquí tengo dos, ¿eh? Le voy a poner aquí la placa de Cherry, ¿no? ¿Qué os parece? Y mi plaquita ahí de Cherry, guapa. Claro que siempre. Tenemos estas dos, pues... Ok que hemos visto antes del evento, los torneos. Quieres montar tu propio torneo, no? Pues mira aquí ha vuelto Ramona. Te gusta la nueva mesa, tener mesa es tener poder. Te acuerdas de que te desafío un torneo. Pues ahora tú puedes hacer lo mismo. No creo que tengas amigos, pero si por casualidad los tienes, soy de la opinión que vencer a quienes conocemos o destrozarlos hace que la victoria sea todavía más dulce. Chao, Ramona. Mira, yeah, porque quieres desafiarme, ya sabes. Me da rabia estar de acuerdo con ella, pero tiene razón Se crear para, bueno, para crear Un torneo comunitario, quiero decir Ok, y aquí creamos nuestro tornillo Puede, puede jugar el que quiera Vale a nosotros, de a nuestro amigo, no sé dónde estarán los amigos Aquí ni nada No tengo ni idea Vamos a mover las nuevas Vale, Dream World Pinball. La de los dragones, ¿no? La de cómo entrenar a tu dragón, parece, ¿no? Sí, cómo entrenar tu dragón. La de los Trolls, ¿vale? Kung Fu Panda, hay un montón, chavales. De los Marvel, esto ya a los fans de Marvel, bueno, increíble. Doctor Extraño, Capitán América. Los cuatro fantásticos, muy chulos. Me encantan los cuatro fantásticos. Y este ya, increíble, el motorista fantasma, ¿vale? Este es mítico y Thor, por supuesto, también muy guapo también el del cómic, a ver, está guay, Mira el del cómic Se pueden probar, eh, creo que se pueden probar, se pueden descargar la La versión de prueba, vale, aquí tenemos la Blade, el, el vampiro Spider-Man, ¿de acuerdo? Pero fan de De Peter Parker Iron Man Aquí lo tenemos El caballero Luna Ahí que su pedazo de nave esta no la he visto. Que hoy luna. X -Men, estos son los originales. ¡Wow! ¡Qué pedazo de máquina, tío! ¡Más. No! ¡De magneto, no! ahí El procesador sabía también. ¡Madre mía, el multiball ahí! Y aquí la de lo ¿no? ¿Vale? No la tenéis. ¡Eh! Pues estupendo. Ahí ya, a. a Garfield, Snoopy. En fin. Y luego está la mía. Solo tenemos una, ¿vale? Esta y que ya hemos sacado un coleccionable, ¿de acuerdo? Wild West Rampage. Se puede jugar el clásico, el arcade que todos no hemos jugado, ¿de acuerdo? Juego por turno con algún jugador y el modo práctica que ya lo hemos probado, ¿vale? Tenemos que probar el arcade y el clásico sin usar poderes. Luego desafío de Flee, eso ya lo hemos hecho. A ver, no, ya le he dado, quería cambiarlo. Este ya lo han probado. Nos quedaría el arcade, prácticamente. Pero bueno, ya que le hemos dado. Lo hacemos y ya está. ¿Vale? 200 golpes. Ok, como podamos ahí. Y vamos haciendo punto. Así no, ¿eh? Así no. Oh. Me he perdido ahí dos golpes, Uf. Estoy, estoy jugando, me la estoy jugando. Medio millón, algo, algo. más golpes, ¿no? 200 golpes. Bien. Ush, voy a bien, bien, bien, bien. Tenemos lo de Cindy. ¡Oh! ¡Qué rápido ha ido esa bola! Se <risas> parecían Puñales volando ya ¿no? Bueno ya tenemos millón El guante se nos da muy bien Vamos, eh. el guante Me queda una, creo Ush. Ah. Muy mal, muy mal Como no puedo jugar a mi bola Que tengo que darle de uno a uno ah. Ah. Lento y que mal lo del duelo también por ahí. A gold laden stagecoach is fast approaching. Light the fuses, men, and blow it to smithereens. Quick, gotta blow all the barrels before the stagecoach arrives. Hey, bueno, hey. Ahí, ahí. uno, tío. Uy, no. Yeah. ¡Ahora! No, tío Uy. No ¡Bien! ¡Le he dado, le he dado! ¡Le he dado, le he dado! eh. ¡Oh! fallado hoy! Eh. No sé dónde anda ahí ¡Bien, bien! ¡Oh! Si está a punto de darle... De la barrilla tío De aquí uno pero no le doy Bien, bien, bien, bien Buena... Y ahí azul. Es ahí. Suspecto, buena, buena. Mira los inocentes, chavales. Ojo. ¿Dónde están? Que no los veo. Oh, se me cuela. ¿Está ahí o qué, tío? ¿Dónde están? Pero no lo veo con la luz apagada. Y va a tener muy poco de esto, tío. Ay. ¿Dónde están? Está durmiendo, lo estoy escuchando Pero no sé <risas> ¿sí, dónde está, tío Estará por ahí, por ahí, durmiendo eh. Ahí, por ahí ¡Qué se me cuela! Hemos despertado qué pasa ahí, tío? yo creo que sí que lo hemos despertado, ¿eh? Sin impacto a los bumpers Quedan cinco disparos Cuatro Tres Dos Uno ¡Cero! ¡Oh! ¡Second chance! <risa> Dirigencia del oeste. Hemos sacado, chavales. Otro coleccionable. ¿Qué os parece? Para hacer el desafío. Yo creo muy bien, ¿eh? Está divertido, divertido este del oeste. ¡Ea! Yeah, toma ahí. Me ha ahí potente. Voy a ponerle bandolero, ¿no? Guay. pues Estupendo, no me ha puesto el nombre, pero bueno, nos faltan tres coleccionables. Está guay. Tres pistolas nos quedan: una chica, un chico y otra chica. Está muy chulo esto ¿eh? de los desafíos también. Malo es lo de los 200 golpes, pero te da tiempo ahí en 200 golpes de los flipes Te da tiempo de hacer puntillos, ¿vale? ¿Qué? Pues ahí estaría, ¿vale? Vamos a ir dejando por aquí Ya nos quedaría el, el modo arcade Lo único que nos quedaría por jugar Pero bueno El multijugador y tal Pero yo creo que vamos bien, chavales Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, ¿vale? Ahí tenéis una mesita por descargar Y el que quiera comprársela, pues se las compre ¿Vale? Cada cual que haga lo que quiera con su dinero Pues nada, lo he traído al canal Para que le echéis un vistazo Y sepáis de qué va Pues nada un, un saludo para todos y buenas noches. Y... y a pasarlo bien, familia. Venga, nos vemos la próxima, más y mejor. Bye.